¿eh? Yeah. ¿eh? ¿eh? ¿eh? Ajá. ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? Ey, tío! Disco para que Libre. ¿El libro? Es de Tom Cruz Y la Mantica ¿Qué creo que es? Por comparación Bueno, ¿qué tal tío? Pues... a Avinguda de la montaña Que han en Fermín ¿Quién Fermín? El de la montaña ¿Qué digo ¿El que digo además? El de la montaña y te manes, ¿Qué pasa? Fasio a vivir. ¿Qué? ¿Qué a ¡Curtis! ¡Curtis! ¿Qué? Fasio tío. ¿Este no sabe? ¿Quién ¿Tú no ¿Es cierto? ¿Ahora? ¿No es que se pasa si No digas No digas pasó No digas Es un especialista No digas res. No diga res. No diga res Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé res Yo, yo era amigo que se Ahora te voy a explicar Ahora te voy a Avui es compleixen quatre anys de l'última visita documentada de Fasiolo. Allò que coneguem com el primer impacte. Son muchos els noms amb els quals a través dels anys ha sembrat la por. Capitán Sabata, Lord d'Esperdenya, Antonio Basilisco. Esta última visita va a ser la més brutal de totes les que es troben documentades, a més de 150 milions de morts. Sembla que els temps de la rata cura a han acabat. Y ahora no me satorga la afilada punta de las seües espardeñas metálicas. No sabemos cuándo tornará, no sabemos si estroban aquí estos momentos entre nosaltres. No me esperemos la segua infinita compasión. también funcional Voy a quedar en China en una semana. Se acaba. Ya es el final. Se acaba todo. Me voy a morir. Joder, tío, está ¿sí? siempre en China. Al final no me voy a dar sobrevivir a un puto apocalipsis. A una exacto, de solo, ha saltado, ha saltado. Dos medias Está, Esta, ya es la última, ya es el mes. En fin, a tres segundos, recién, has arreglarse, espera, pero apartadas a fase pero. Esta ya, ya, no Ante, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, en una única sabata. Los peor que el apocalipsis es... es el segundo impacto. Y así... no sería posible... amagarse. No, no ni, ni puta coña, ¿eh? No ¿Posible? Sabe. Y ahí no me clave. Yo sí. está, voy a salir, tío. está Es que... No. no voy a morir. Que no, tío. Pero si no... no. no tío. Que no, tío. ¿No va a morir? No. Pero tú creo que ni ahí, tío. Pero van a morir igual. Eres <risa> un puto loco, tío. Yo me refaría, tío. Y yo he refaría un momento. Este, dio, este dio una sí. me es puto fasión, tío, este tío una es de... Puto vacío tío. Pasiono? Pasiono. Pasiono. Pasiono. ¿Ya? Fassiolo. Felicitats. Bonico. Ale. Ven a la bate va dime felicidades Fasiolo. Ah. qué tiene que de puta Fasiolo? lo que voy a decir va Fasiolo, felicidades Fasiolo, todo me te cuesta ma, que te cuesta fasiolo, guapo vale felicidades cuántos cumples? 20 como estos. no no no no a hacer no